Convergencia por Colombia. Ideas desde la Universidad para Diálogos Constructivos. Somos Colombia. Hola, Franci, ¿cómo estás? Hola, Yana, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, bien, Franci. Oye, yo te quería preguntar, ¿tú ya conoces de la iniciativa Convergencia por Colombia? Sí, he escuchado y he leído también que es una iniciativa de diferentes universidades para conformar espacios de diálogo entre los distintos actores sociales e institucionales y así construir propuestas que den solución a las actuales problemáticas eh, que estamos intentando como país. Exactamente, Francis. Imagínate que desde la universidad se conformaron siete mesas de expertos, los cuales elaboraron unos documentos que contienen unas propuestas para el corto, mediano y largo plazo, en temas como política fiscal, fuerza pública, educación, en los acuerdos de paz, juventudes, implementación plena de la Constitución del 99. Eh, eh, yo te quería preguntar, ¿tú conoces la plataforma UNI? No, no sabía. Imagínate, francis que la universidad ha una plataforma para que todos podamos participar en esos documentos, pues dando nuestros aportes, criticándolos y demás. Entonces, tú ingresas a la página y eh, aquí te va a aparecer la iniciativa: ingresar por, por a conveniencia por Colombia. Pero primero debes registrarte. Si te registras aquí en este botoncito que te estoy señalando, le das clic ahí, ingresas tu nombre, tu correo electrónico, tu contraseña y pues confirmas tu contraseña. Como yo ya estoy registrada, pues entonces ingreso con mi, con mi contraseña y ahí de inmediatamente, Convergencia por Colombia, le doy clic y me va a redireccionar a, a la página como tal y puedo tener acceso a las 7 mesas. Eh, para participar eh, digamos, quiero saber más sobre la mesa de parto fiscal ingreso, le doy clic y aquí abajo en esta, en, esta, en esta imagen me sale el documento para poder observar y leerlo rápidamente, ¿qué te parece Francia? bueno, es una excelente iniciativa y de hecho ya mismo me voy a registrar y a participar en cada una de las mesas entonces nos vemos, chao bueno, muchas gracias, chao participa en convergenciacolombia.unal.edu.co Somos Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.